Wow, miren cómo corre esta dinámica pelirroja está por romper el récord mundial de patinaje está en camino a la gloria está en camino a ganar millones de dólares por publicidad oh, esa grieta salió de la nada eso va a costarle sangre Ya amaneció. Su sonido es el mejor. ¿Quién dijo eso? Ay, fue esa niña. ¿Qué es esa cosa roja en su cabeza? Parece un gato o algo así. De hecho, es mi cabello y de hecho, soy vocalista. Oye, ¿podrías hacernos un favor? ¡Sí! Bájale al nivel de tu ruido. Sé considerada con nuestros vecinos, ¿sí? ¿Por qué tu atajo te demoró tanto? Hola Pepe, ¿Ah? tienes que ver esto, es una idea El graffiti es de Érico. Es vandalismo y es horrible ¿Para quién? Para el muro Peperán, ¿qué es tan divertido? No me río, un incidente traumático me dejó la sonrisa pegada ¿No has considerado las maravillas de la cupresión? Quedé horrorizado en la cafetería esta tarde. Y no fue por culpa de la lasaña rumana. Quien haya pintarrajeado todas las charolas con ese horrible graffiti rojo será descubierto. ¡Oh, sí! Y más vale que no veas más de, de esto. ¡Elementos! ¡Ah! ¡Con qué liebre roja! ¡Con qué liebre roja! Y luego les dije que yo era cantante, pero eran demasiado geniales como para escucharme. ¡Ajá! Era como si fuera invisible. ¿Tienes cambio de un dólar? <risa> y no me refiero a esas ligas transparentes que se supone deben ser invisibles y que en realidad son amarillas y asquerosas. <risa> la libertad de expresión vive. Encontré otro graffiti rojo en el sanitario de hombres, se los mostraré. ¿Disculpa? ¿Qué? Está en el espejo. Los espejos son unisex. ¿Y condonar el derecho a la propiedad pública? ¡Jamás! Y la comida se te queda en las ligas, como los frijoles, las palomitas, la carne, invisibles, <risas> Esas ligas no saben ser invisibles. ¿Ya oyeron lo que dice? ¿Un Crisis en la comunidad. ¿El de la será un artista o un vándalo sin consecuencia alguna? El debate se acentúa. ¿Qué es lo único en que ambos bandos coinciden? El no saber cuándo o cómo la liebre roja del graffiti atacará de nuevo. Encontré otro justo al lado de donde guardo mi goma de máscara. ¡Sorprendente! ¿Alguna vez se han sentido ignorados? ¿Puedo tomar su orden? ¿Qué es tan sorprendente? Este vándalo misterioso es un cobarde si lo preguntas. ¿Alguien? ¿Ignorado? ¿Cobarde? ¡Es un genio! Los trazos de pintura, el uso del color... Milo, la destrucción deliberada de propiedad pública no es arte. ¡Hola! ¿Esta cosa está prendida? Disculpa. Me voy. Quiero ver si descubro otro grafiti. ¡Adiós! ¡Milo, detente! ¡Te estoy poniendo neurótico! ¡No dejaré que me ignoren! ¿Qué tengo que hacer para que me sirvan en este lugar? Mm, así está mejor. Las personas ya saben que existo. ¡Eso es! ¡Mírenme bien! ¡Mírenme bien! No volví a venir a la escuela con la pijama puesta, ¿verdad? Pepper quiero decirte que no creo una sola palabra de esto. ¿Qué? Que tú, Pepper Pearson, eres la misteriosa amenaza roja del gratuito. ¡Ah, qué cosa! ¿Quién dijo eso? No tardé mucho en que mi razonamiento deductivo me llevara de liebre roja a pelirroja. Pelirroja escuchan. ¿Y quién en Hazelnut es la más pelirroja de todas? ¡Esperón! ¡Ay! ¿Cómo te atreviste a esparcir ese rumor, Dieter? ¿Con qué bases? ¿Con qué evidencia? Tu cabello rojo es la evidencia. <risa> mi cabello rojo es circunstancial. ¡Así es! Además, pelirroja es bastante diferente a liebre roja. ¡Trágate eso con la pipa, Sherlock! ¿Has notado algo extraño en la rutina diaria de tu amiga? Por supuesto que no. No hay nada raro en que Pepperan haya usado el nuevo atajo a los videojuegos y se haya tardado 10 minutos. ¿Un atajo te demoró 10 minutos? ¡Ah, ja, ja! <risa> Fue porque se detuvo a hablar con un grupo de rock. ¿Grupo de rock? ¿Qué grupo de rock? ¿Alguna vez has visto a este grupo de rock? No. Hecho. Porque no hay tal grupo de rock? ¡Por supuesto que sí! ¡Sí existe! Ah. Si no, ¿cómo explicas el gesto de Pepperán cuando se descubrió el graffiti? ¡Ajá! ¡Eso lo comprueba! ¡Es tu amiga la que te ha traicionado! <risa> Además, este rumor sigue limitado al terreno de la escuela. Le diré a Tessa y Vanessa que inicien el control de daños y todo terminara tan rápido como empezó. como inocente! ¡Soy inocente! Bien, está bien. Sigue así. ¡Soy inocente! ¡Cuéntanos una de vaqueros, Peperán. ¡Hola, pelirroja! Oye, ¿tú eres la pintarrajeadora? ¡No, no es! ¡Ah! Sí, ese es el rumor. Sí que eres sorprendente. Tu arte, vaya que me habla el alma. ¡Eres rock! ¡Ten, te la regalo! ¿Se fijaron en mí? ¡Hablaron conmigo! Solo porque creen que tú eres ese vándalo, peperán. ¿Y qué? ¡Mira mi nueva camiseta de la banda. ¡Es 100% de algodón! Lo único que puedo decir es que este bandido del grafito debe estar desesperado por tener atención. ¿Pero qué es tan malo de llamar la atención? Bueno, nada, cielo, siempre y cuando no sea por hacer algo ilegal, inmoral o que vaya en contra de tus principios. Sí, es cierto. ¿Quién quiere ser recordado como el que pintaba las cosas de los demás? En especial, cuando le podrías echar pintura a las cosas que son tuyas, así le darías un toque especial a tu habitación. Mamá, ¿de dónde sacaste los esténciles? Una rubia los estaba usando en televisión, así que fui a la tienda de arte y los compré. Eh, siempre suben el precio en la televisión. Le llamaré al tío Jojo -Jo a la jefatura. ¿Por qué, cielo? Porque voy a entregarme. Muy bien, hija. Pásame esas flores secas y las grapas. Como les dije anoche a las 6, 10, 11 y ya a las 5.30 am M, 11 a M y a las 12 y en la transmisión de las 2, la crisis en la comunidad está por llegar a su fin. Justo aquí en nuestro informe de las 4.30, el oficial Yoyo -Yo tiene más. Ahora, uh, bien, uh, el insolente pintarrajeador contactó a la policía anónimamente <coughs> para decirnos que revelará su identidad en la presente ubicación a las... Uh, en lo que se ha convertido el tiempo presente, o sea, ya... ¡Vayamos adentro! El arte es para todo el mundo. Me fascina el graffiti. El graffiti debe morir. Pinta esto. Debo decir que después de experimentar al pintarrajeador misterioso y sentir su sólido estilo, su gran elección de color y el uso de las latas, debo decir que este artista es merecedor de tener una exhibición junto a mi mostrador de pastas. Gracias, gracias. Después de pensarlo bien, el vándalo... Tendrá que dar servicio a la comunidad, eh, dar conferencias para explicar por qué el vandalismo es malo... ...y limpiar los lugares que él o ella haya... <coughs> usado para su arte. Genial, gracias. Y ahora, quiero presentarles a este genial novel artista. ¡Oh, Dios! Quiero agradecer a todos por reconocer mis obvios talentos. Pero por supuesto, el verdadero talento no se oculta. El verdadero talento no se guarda. Um, las luces... ¡No pueden estar en la oscuridad! ¡Eres una mentirosa! ¡Yo soy el pintarrajeador! ¡Yo soy el responsable! ¡Disco! ¡Es imposible! ¡Él solo quiere quitar la atención! ¡Pepperán es el vándalo! ¿Quién es él, peperán? ¿Quién es él? ¡Él es todos nosotros! ¡Ah! ¿Pero él no es yo? Si fuera él lo sabría, y no lo soy. Yo tampoco. Si hay alguien entre nosotros que no haya buscado la atención, o se haya sentido ignorado, o que no se emocione con las camisetas nuevas de algodón, que arroje la primera piedra. ¿Qué tal una pieza de esto? ¿Puedo arrojar la primera pizza? Él es solo un individuo intentando expresarse, un alma chimuela y torturada buscando ser valorada por su arte. ¿Chimuelo? ¿Está mal querer que lo escuchen? No. No. El error que cometió nuestro pequeño amigo fue destruir la propiedad pública. ¿Pequeño? El vandalismo siempre será erróneo, pero el deseo de tomar un espacio y expresarse no es algo malo. ¡Que alguien me apoye! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, bombón! ¿Es la verdad, amigo? ¿Es la verdad? No lo sé. Solo lo hice para captar la atención. Aquí están los padres de este delincuente juvenil. ¿Cuál será su opinión de lo que se ha convertido en un circo de tres pistas? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¡No te damos suficiente atención! ¡Tú no le das suficiente atención! ¡Que no! ¡Tú tampoco! ¡Tú no! Mis padres me no le dan suficiente no, no, atención, tú no, tú pero no. quiero mucho más. Quiero que todo el mundo me vea y grite, ¡muchacho! No, con eso terminamos, manténganse conectados para mi reportaje de las 5.30 donde trabajo de incógnita para descubrir las peleas ilegales de gallos, aquí en Hazelnut, ¡cómo no! ¡Sí, estamos fuera! Buen trabajo, amigos, ponme 10 dólares al gallo giro. ¿Viste eso? Arte o no arte, ese chico no puede estar destruyendo la propiedad de las personas. Aunque tenga un hermoso trazo de dibujo. Pobrecillo. ¿Se imaginan tener que hacer todo eso solo para que las personas lo noten? ¡Di lo que sientas! ¡Haz lo que piensas! ¡No creas que solo vas a hacer lo que dijo el oficial! ¡Sino que estarás castigado hasta la secundaria, jovencito! ¿Me regalan un pony? ¿Qué con? dices? Ya, ¡Ya veremos! ¿Por ya veremos por qué? ¿Por qué la liebre roja? ¿Por qué? No lo sé, me gustan los conejos. <risa> ¡Necesito extrude! <risa>